Buenas, soy Deltarrai y bienvenidos a mi canal. Pasa, sentaos y disfrutad porque hoy os traigo unas noticias interesantes. Estas son las noticias de la semana. Firewatch llegará en primavera a Switch. El aclamado juego indie producido por el estudio Campo Santo, Firewatch, llegará a la Nintendo Switch esta misma primavera. En este título manejaremos a un guarda forestal a resolver una serie de misterios y evitar incendios en un bosque de Wyoming. No hay más novedades por el momento. Se filtra una posible imagen de Pokémon para Switch. Siguen los rumores de Pokémon para Switch. Ahora se ha filtrado la que puede ser una imagen de la nueva entrega para la consola híbrida de Nintendo. La calidad de la foto es baja pero gana credibilidad pues ha sido presentada por la misma persona que reveló las formas finales de los iniciales de Alola, los nombres de Solgaleo y Lunala, y las formas de Litan Rock. En la imagen se puede ver la que puede ser la Ruta 21 de Canto, con Pokémon salvajes a la vista como Magikarp y Yarados y el protagonista a bordo de un Lapras y con un Eevee en la cabeza. Spiro, Raid Trilogy, listado para Switch. El pasado 5 de abril se confirmó un remaster de los tres primeros juegos del dragón Spiro, de forma similar a Crash Bandicoot Insane Trilogy. El recuerdo llegará a la consola de Nintendo. El dragón está confirmado para PlayStation 4 y Xbox One. Sin embargo, la tienda online de Nintendo Reino Unido ha abierto reservas para el juego para Switch por 39,99 libras, unos 46 euros aproximadamente. Aún no hay anuncio oficial. Precio y fecha de salida de Donkey Kong Country Tropical Freeze para Switch El port de Donkey Kong Country Tropical Freeze que vio la luz originalmente en Wii U ha consumado recientemente nuevos detalles, su fecha de salida y el precio. La versión para Switch llegará el 4 de mayo de 2018 tanto en físico como en digital y en ambos formatos lo hará por 59,99 euros. En esta entrega además de controlar a Donkey Kong y a Diddy, también aparecerán Dixie y Cranky para derrotar a los Frigómadas. En este port, además, llega Funky Kong en el modo Funky, que permitirá una experiencia más sencilla. Nintendo registra una marca Pokémon. Nintendo, Game Freak y Creatures Inc. han registrado la marca Pokesuku, que funciona como abreviatura de Pokémon Rumble, spin-off que tuvo su primera entrega en WiiWare. Todo apunta a que pronto habrá un nuevo título de esta franquicia, Recemos para que finalmente no sea el Pokémon para Switch. Novedades de SNK. Hace un tiempo se confirmó que la llegada del juego de lucha crossover protagonizado por Heroínas, SNK Heroines Tag Team Frenzy, llegará a Nintendo Switch. Esta semana se ha confirmado, además, que dicho título llegará el 7 de septiembre a Europa y a Norteamérica. Junto a este anuncio se ha revelado también una nueva luchadora, Shermie, perteneciente a la saga King of Fighters Además, se ha anunciado para Nintendo Switch otro título de esta empresa, SNK 40th Anniversary Collection que llegará en otoño de este mismo año y ofrecerá juegos clásicos lanzados por SNK con una resolución de hasta 1080 píxeles La lista de juegos confirmados por ahora son Alpha Mission Asina, y Ikari Warriors, Ikari 3 The Rescue, Guerrilla World Bow, Prehistoric Isle in 1930, Psycho Soldier, Street Smart, TNK3, Vanguard y Victory Road. La lista de juegos irá creciendo. Y estas han sido las noticias de la semana. No hay nada más destacable por el momento. Ha sido una semana floja, la verdad. Pero bueno, recordad que la semana que viene hay más noticias.